China es una gran potencia económica y comercial mundial, con innumerables campos de colaboración y oportunidades de negocio y de intercambio. Cultura, empresa, comunicación... El Máster Universitario en Comunicación Intercultural y Empresarial entre China y Europa está dirigido a estudiantes y profesionales de Oriente y de Occidente que quieren prepararse para participar en estos intercambios culturales y empresariales y aprovechar las oportunidades que brinda la gran potencia asiática. El idioma la cultura científica occidental puede ser un handicap para estudiantes asiáticos, pero con esfuerzo, dedicación y la profesionalidad de los profesores, sabemos que podemos alcanzar nuestras metas y construir, después a lo mejor conocimiento en intercambios entre países. Con un nivel de español cada vez más alto, con alumnos que han cursado grados en España o llevan varios años viviendo en nuestro país y con un trabajo continuado de profesores y estudiantes, obtenemos unos resultados bastante satisfactorios que benefician también a estudiantes españoles con su mirada puesta en Asia. En un mundo tan global, muchos estudiantes españoles y europeos somos conscientes de estas oportunidades y queremos aprovecharlas, conocer mejor el país asiático y prepararnos para un reto que no quiere esperar porque nos necesitan ya.